Ya no más corazón. Voy a conocer, vivir y disfrutar. Vamos a hacer un pacto, pero no tan profundo como el pacto público. Este es un pacto de promiscuidad. Es que imagínense que al Santi logró su sueño. Se fue de misionero para la India. Ella se reveló, se cansó de la variplancha. No sé ni cómo les estoy dando la cara. Ustedes no se imaginan lo que me pasó. ¿Qué qué? Una a una hasta que consigo así me larga mi cabeza se empieza a desestabilizar, sabor de queda, me envuelve, no conozco la manera de andarte y digo lo que quiero y quiero y no puedo mientras mis argumentos quieren frecharte Ay Cris, míralo por el lado bueno, acuérdate que ayer hicimos un pacto de promiscuidad, al menos fuiste fiel a él Tanto, pero pues mírame, yo transpiro homosexualidad por todos los poros Yo, el más gay de todos Imagínense que me fui para Purple con mis amigos, ya me encontré con Paulina, mi mejor amiga del colegio que se suponía era lesbiana cómo es que me confiesa que siempre estuvo enamorada de mí, que me deseaba? Y me empezó a embutir tragos, y tragos, y tragos. Cuando menos pensé que estaba en una cama con ella. Ay, no. ¿Será que puedes dejar el show? Ay, ¿Nos podemos olvidar de tus problemas por un momentico? Ay, no, mira, yo te voy a enseñar cómo las mujeres nos olvidamos de los problemas. Nos vamos a ir a lolear. Pero hoy ya no vamos a gastar ni un peso. Pues, pero no, porque no tengamos plata. Es porque hay que ahorrar. Bueno, está bien, pero tienes que prometerme que la diversión va a ser extrema. ¡Obvio! Y oh, yo voy a llevar mi iPad para que todo quede registrado. ¡Woohoo! Uh -huh. Ya, tú tenías razón. Definitivamente ese es el mejor antidepresivo del mundo. Y eso que nunca crees en mis tácticas. ¿Qué tal ese montón de churritos ricos que vimos? Ah, pues yo quedé súper antojado. Yo también. Ay, no, pero se me preocupaba Antonia. Pues, o sea, dijimos que no íbamos a traer nada y mira la un montón de cosas que compramos. Somos súper irresponsables. Y pero ¿cómo nos íbamos a resistir a tantos predios bajos? Además, eso también es ahorrar. Pues, y logramos olvidarnos un momentico de la metida de pata que hice de. Ay, yo sé que me descalquiere gas, pero juro que en la vida mejor lo un solo trago No, tienes razón. Es mejor ir a meditar un poco sobre nuestras finanzas. Voy para mi cuarto. Que entre el mal, salta el bien. Que salga el bien y entre mal. Puta y no, como fue ese mantra que me enseñó Santi para las malas energías, yo ya no me acuerdo. Me voy a tomar mejor esta aromática. Ojalá con esto sí tenga. Esto, por Dios, es santo si se toma a pecho lo que uno le dice. O sea, ya hizo el calendario de la semana con las actividades. No de la semana, del mes. Pues voy a leer a ver qué me puso a hacer. Es que si sí es una conchuda. Cristóbal, hacer el almuerzo y organizar la cocina. Antonia preparar el postre. Es que, Antonia, hacer el menú de la semana para que Cristóbal cocine. Es que sí es... Estuve pensando y llegué a la conclusión de que sería súper chévere acondicionar el cuarto adicional para una persona de nuestra edad. ¿Ustedes se imaginan? Un man bien lindo, bien romántico. Yo me lo pido. Ay, no. Mis ideas son las mejores, voy a contarle a Cris, ¿será que acepta? Ay, voy a ir ya. A mí me parece una súper buena idea, pero tenemos que ser selectivos con la persona que vaya a vivir acá. Pues que no vaya a ser como la mata del desorden, ni mucho menos una añita de la vida alegre. Ay, qué tal. Pero definamos de si una vez, hombre o mujer. Ay, obviamente tiene que ser hombre. Ay, sí. Pero estoy en trabajador. Que estudie. Pero que también trabaje porque es que nosotros necesitamos el ingreso seguro. Ay, pero rumberones... Que sea juicio y si nos dé buen ejemplo la conducta académica. Ay no, pero que tampoco se dan agua fiestas, que se nos una la rumba... Y es súper importante que tenga una cara linda. Ay, y un cuerpo... ¿Quién será? ¿Quién estará llamando? ¿Qué? Carlina... Que a estas alturas de la vida, que Carly, tiempo sin saber de ti, ¿cómo estás? Ay, mami, ¿por qué estás llorando? ¿Qué tiene? No, no, no, dígame que eso no es una broma de mal gusto, por favor, que esto no está pasando en serio. No, no, no, ya voy, fue puta, fue puta, lo último que me faltaba. ¿Qué pasó qué?